Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de amenofis Hoy te quiero contar un poco acerca de la experiencia que he tenido todos estos años con respecto a las microondas emitidas por ya sea alienígenas o por grupos gang stalking o por diferentes cosas como por ejemplo los wifi en la casa o los medidores nuevos de luz que emiten microondas y que todavía no han sido chequeados para ver el impacto sobre la biología en el planeta Tierra. O sea, que estamos expuestos a mecanismos que emiten microondas que no han sido todavía probados para saber si nos enferman o no. Directamente los han puesto y tenemos que sufrir las consecuencias. <coughs> bueno, como muchos ya sabrán, Amenofis es una persona eh, que si bien los, los, los, la elite pensará que estoy loco, también tiene un ojo puesto sobre mí. ¿Por qué? Porque lo que yo comento, por un lado, al ser cierto, está liberando a la población, y bueno, la población se está liberando de lo que ellos hacen. Y hoy te vengo a hablar de algo que, bueno, hasta el día de hoy yo no encontré respuesta en ningún lado, y hoy te traigo una respuesta. ¿Cómo nos podemos liberar de las microondas que nos alteran el biorritmo y el biocampo eh, en, en nuestro cuerpo, alterándonos en el carácter y en nuestra manera de ser. Bueno, muchas familias se han separado por las microondas, muchas personas se han peleado por las microondas, otras se han suicidado por las microondas y muchas otras se han enfermado hasta morir producto de las microondas. Casos muy populares son los de casas donde habitan gente que por ejemplo la inmobiliaria les dice tienen que desalojar y las personas no se van. ¿Qué hace la inmobiliaria? Agarra y se van a la casa de al lado y colocan ciertos dispositivos que ellos usan desde hace muchos años e irradian a la persona que, que está en la casa, que no se quiere ir, con microondas. De esta manera consigan, consiguen que no solo se vayan las personas, sino que se van enfermos de tantas microondas. Las microondas nos producen distintas patologías, enfermedades, leucemia, cáncer, diabetes. O sea, las microondas nos van rompiendo el mecanismo celular y la consecuencia es que a la larga termina en una enfermedad. Bueno, eh, por un lado las microondas del Wi-Fi no son un problema si para la gente común, pero hay personas que son electrosensibles, las cuales si les prendes un wifi empiezan a sentirse muy mal muy mal y lo peor de todo es que no saben decir de dónde viene lo que les está pasando si es que lo sienten ellos que si viene de afuera bueno es un problema hoy por hoy el tema de las microondas porque son invisibles no se ven y nos atacan nos atacan cuando sos electrosensible sufrí un ataque cuando no sos electrosensible nada es como que si fueras inmune pero aunque no seas electrosensible tus células a la larga se van a ir atrofiando o sea estamos ante un problema muy grande para toda la población, animal y vegetal, seas quien seas, las microondas van a terminar por quitarte la vitalidad celular y hacer que tus células cada vez más empeoren hasta contraer una enfermedad y la misma muerte. Eh, bueno, muchos neuropsiquiátricos tienen a personas electrosensibles que dicen sufrir ataques y los toman como locos, pero en realidad están verdaderamente sufriendo un ataque. Bueno hoy te vengo a traer una solución una respuesta voy a tratar de hacer un video corto para que bueno no tengas que, que ver tanto video para lograr saber cuál es la solución el tema es así imagínate que no sé cuál sea tu caso por ejemplo en mi caso yo sufro ataques alienígenas o sea un ovni se sitúa arriba de mi casa y comienza a emitir microondas por el otro lado es muy probable eh, que yo soy una de las personas más buscadas por los grupos Gang Stalking, contratados por el gobierno y los bancos, porque justamente lo que yo hago para ellos se trata como de terrorismo eh, científico. ¿Por qué? Porque traigo soluciones verdaderas, con nanomateriales, con energías que para ellos son desconocidas, pero que en realidad sabemos que son muy conocidas y que fueron oprimidas, y fueron sepultadas como la energía fría, que es la energía que nos va a liberar. Pero hoy no te vengo a hablar de energía fría, te vengo a hablar de energía magnética. La energía magnética crea escudos. Y bueno, hoy te vengo a presentar un material que es un material muy finito. Se llama GANS, que significa gas en estado nanosólido. Este, este material tiene una particularidad. Son pequeños cristales que resuenan. Bueno, ¿qué pasa con eso? Cuando, por ejemplo, en el caso más común que puede hacer que tengas afuera de tu casa el pilar, con un medidor de luz que está emitiendo microondas a una torre para poder hacer la lectura, pero justamente como te decía, estas microondas no han sido chequeadas todavía para ver el impacto que crea en las personas, nos han puesto algo que es nocivo, porque son microondas mucho más fuertes que las del Wi-Fi y las del Wi-Fi fueron probadas y fueron verificadas de que no hacían bien o sea las plantas las semillas no germinaban bien donde había un fuerte campo de wifi y bueno ahora tenemos que soportar que nos pongan un medidor de luz con microondas mucho más fuerte que las del wifi en la puerta de nuestra casa bueno he pensado tanto en esto creo que llevo años pensando en esto y por fin he dado con una solución bastante simple al alcance de todos los materiales están en tu casa y bueno consiste en este material nuevo llamado GANS, gas en estado sólido que son pequeños cristales, como te decía, que resuenan, por un lado, con cualquier frecuencia que, que, que le emitas al cristal. Si vos no le emitís ninguna frecuencia, va a resonar con las frecuencias que ya está recibiendo de la madre naturaleza, que es la frecuencia Schumann, va a estar eh, resonando con la frecuencia cósmica, o sea, con la constante de Planck. Esas dos cosas le van a estar provocando una interferencia y por lo tanto el cristal va a vibrar y va al vibrar en esa misma frecuencia va a crear un campo que va a tener un patrón exactamente igual a la frecuencia que lo está haciendo vibrar por lo tanto va a generar un escudo para esa frecuencia un caso muy conocido es eh, los electricistas o los ingenieros eléctricos en una fábrica muchas veces son llamados porque ciertas ramas de energía que alimentan a ciertos bloques de la fábrica, presentan ruidos, estos ruidos se les llaman resonancias armónicas o subarmónicas eh, y son resonancias paralelas a la red, por ejemplo la red está transmitiendo la electricidad en 50 Hz, pero ellos descubren que de repente hay un ruido que está superpuesto. Disculpen fue un accidente, como les decía, de repente los técnicos descubren que hay un ruido que se llama resonancia paralela, resonancia subarmónica, que es un ruido que se interpone en la red. Ellos lo que hacen es construir un filtro y lo hacen de la siguiente manera, agarran una bobina, agarran un capacitor, lo juntan y según los valores de los dos componentes generan una resonancia, una frecuencia. Ellos lo que tienen que hacer es primero medir la frecuencia que estás generando ese ruido y luego eh, replicar la frecuencia, la misma frecuencia. Una vez que meten la misma frecuencia en la red, esta se bloquea. O sea que si a vos te llegan 2500 Hz y vos ponés 2500 Hz, se bloquean. Esto es lo que nos queda de los técnicos electricistas que para acomodar el coseno de phi en una rama de una línea eléctrica, tienen que bloquear las emisiones resonantes de otros aparatos que provocan este tipo de ruidos. Entonces lo que nos queda en concreto es que nosotros, eh, fabricando la misma onda, la vamos a bloquear. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es hacer GANS. ¿De qué manera se hace el GANS? Es bastante fácil. Agarramos un tacho, un tupper, un recipiente plástico, y le ponemos un litro de agua destilada preferentemente, sino del agua que tomamos. A este litro de agua le vamos a agregar 40 gramos de sal. Y luego vamos a meter una, una chapa de zinc, que pueden conseguirlas en las ferreterías pidiendo unos fusibles. Son unas chapitas que funcionan como fusible. Son de zinc. Y le atamos un alambre a otra chapa de cobre. Esta chapa de cobre tiene que estar nano recubierta, quiere decir que la tenemos que nano recubrir con alguno de los dos métodos: puede ser fuego o puede ser el método de soda cáustica. Eh, si quieren saber cómo se nano recubre, acá en el canal van a poder ver cómo nano recubrir eh, con fuego el cobre. <ríe> Una vez que nosotros hicimos esto, lo metemos, metemos la chapa de zinc, la chapa de cobre y va a tener un alambre de lado a lado para poder comunicar las dos chapas en el, al cabo de tres días, una semana se va a formar una nieve esa nieve se llama GANS de CO2 nosotros podemos usar la misma nieve o podemos usar el agua salada que queda arriba de la nieve que ya no va a ser agua salada sino que va a ser agua de plasma porque el plasma se va a confinar dentro del agua salada, entonces por un lado nosotros tenemos GANS de CO2, por el otro lado vamos a fabricar GANS de plomo, el GANS de plomo se hace de la misma manera solo que en vez de poner una chapa de zinc ponemos un pedazo de plomo que esté agarrado de un alambre a la chapa de cobre nano recubierta, de esta manera hacemos el mismo procedimiento con un litro de agua destilada con los 40 gramos de sal Puede ser sal marina, puede ser sal común. Y se va a formar una nieve. Podemos usar la nieve mezclada con el agua o podemos usar el agua de plasma que va a quedar encima de la nieve. Entonces nosotros vamos a agarrar esas dos aguas y con un atomizador de esta clase, un atomizador, vamos a meter el agua de plasma de CO2 en el atomizador y vamos a atomizar la casa por dentro. Eh... A ver, a ver, a ver ahí tiene que salir la lluviecita entonces bueno con la lluviecita le vamos a dar a las paredes y al haber agua de plasma en las paredes luego se seca se forman los cristales y comienza a emitir el plasma va a ser un plasma benigno plasma de co2 y del lado de afuera de la casa vamos a hacer lo mismo pero con el agua de plasma de eh, el gans de plomo entonces qué va a pasar <coughs> Cuando las emisiones de microondas golpeen el frente de la casa y lleguen a donde está el GANS de plomo, estos cristales van a comenzar a resonar en la misma frecuencia de las microondas, produciendo una energía magnética con la misma, eh, con la misma frecuencia, por lo tanto las va a bloquear. De esta manera ya las emisiones de microondas no van a entrar a nuestro hogar, paralelamente Va a estar el GANS de CO2 adentro del hogar emitiendo eh, energía benigna. Bueno, esta es la manera que nosotros tenemos para poder eh, deshacernos de las microondas. Eh, quizás te parezca que no es muy poderoso este método, pero te voy a comentar que hace un año y medio hicimos un experimento donde mezclamos GANS de plomo con GANS de CO2. En ese caso lo hicimos con Hormuz, pero el Hormuz es parecido al gas de CO2, por lo tanto que el Hormuz y el gas de CO2 tienen una masa atómica pequeñita, el GANS de plomo en cambio tiene una masa atómica grande. Cuando mezclamos estos dos GANS, el plomo con el Hormuz, o el plomo con el CO2, se forma una diferencia de potencial grande, una cantidad de energía enorme. Nosotros lo que hicimos fue agarrar un frasco de aceitunas y mezclar estos dos GANS y meterlo por adentro. Dejamos el frasco ahí y ¿qué fue lo que pasó? A los 15 minutos el frasco estaba emitiendo un resplandor como un arco iris de medio metro de grosor en todas direcciones rodeando el frasco. ¿Y qué fue lo que pasó? Había una silla cerca y comenzó a hacerse invisible. Por lo tanto, cuando nosotros mezclamos estos dos elementos, creamos una diferencia de potencial tan grande que podemos hacer que la luz se curve, que fue lo que pasó en el experimento del frasco. También, bueno, eh, si van a ver el experimento Filadelfia, en el experimento Filadelfia pasó algo muy parecido, donde con energía radiante, con arcos de alta tensión de energía radiante, ellos conjugaron tres fases en un punto y crearon un bloque magnético tan grande que cubrió al barco entero, el barco se se llenó como de un plasma verde, parecido a este que hemos descubierto con el orgón verde, pero a la vez emitía un arcoiris y ahí es donde el barco se hacía invisible. Este proyecto no solo se llama Proyecto Filadelfia, sino también se llama Proyecto Arcoiris. Así que bueno, eso, les quiero dejar este método, esta receta para que lo puedan hacer fácil y comprobar las personas que están sufriendo acoso por los grupos gangstalking. Las personas electrosensibles que están sufriendo el, el exceso de microondas que hay en todos los hogares y las personas que están siendo abducidas por alienígenas, quiero que practiquen esta receta y que llenen su casa de plasma benéfico por dentro y plasma más duro por el lado de afuera y que comprueben que las microondas no van a entrar. Por el otro lado también está... Eh, la bomba Kivini que es una bomba de pulso electromagnético creada por Mezgaran, Tabakol y Keshe en participación con Rusia Entre, o sea, eh, Tabakol y Keshe le han entregado la tecnología a los rusos y los rusos han creado este tipo de bomba eh, son dos cápsulas que llevan en la sala los aviones y que cuando ellos apretan el botón el, el avión se hace invisible y si pasa por arriba de un barco Le desactiva toda la electrónica al barco Bueno eh, Estuve investigando y me doy cuenta De que este dispositivo Este dispositivo como podrán ver ahora Tiene una bola De GANS en la punta Que está recubierto por otro GANS Ahí hay dos GANS Como podíamos ver Entonces seguramente el GANS del centro Es GANS de CO2 GANS radiante Que intenta expandir su energía. Y el GANS que está afuera es GANS de plomo que intenta nuclearse magnéticamente. Entre los dos generan la oscilación y el avión, al llevar dos, uno en cada ala, generan dos frentes de onda. Cuando estos dos frentes de onda se chocan, disrumpen una partícula subatómica de éter, esta partícula subatómica hace que el avión se vuelva invisible. Y este campo subatómico tan poderoso desactiva la electrónica de todo lo que esté cerca del avión. Bueno, si seguimos viendo el aparato este, la bomba Kibini, vamos a ver que detrás tiene también unos componentes. Bueno, esos componentes son las microondas que ellos le inyectan a esta bola de GANS para excitarla y crear el frente de onda del cual estoy hablando. Así que mucho cuidado con meter GANS en el microondas porque explota. El GANS se excita con las microondas y resuena tanto que si lo metemos en un horno de microondas, explota. Es como una bomba. Así que bueno, te dejo esta receta para que lo puedas hacer en tu casa. Espero no haberme extendido mucho con este video. Y bueno, en el próximo video te voy a estar enseñando a hacer un generador electroplasmático con todas sus variantes. Y vamos a estar hablando de los efectos de distintas limaduras, eh, cómo se crean los biones... Eh, bueno, el confinamiento de, de lorgona dentro de un cacharro de cerámica y esas cosas. Así que bueno, querida, querido, gracias por tu tiempo. Si sos nuevo y llegaste ahora, suscríbete, dale like. Te quiero mucho, nos vemos y hasta el próximo video. Chao.